En los pueblos nórdicos, se apreciaba la masculinidad normativa, con la fuerza, el valor y la protección de la mujer como estandartes. Alejarse de ella o realizar prácticas consideradas vergonzosas, convertía a los hombres en la diana de varios insultos. Entre estos estaban Ergi, Ni, Argr y ragr, que aludían a la falta de hombría, cobardía, la práctica mágica y la homosexualidad masculina. En los textos, en dos ocasiones, Odín fue acusado de Ergi por sus prácticas mágicas, consideradas un dominio femenino.